En la época contemporánea, la ciencia y el conocimiento de los procesos naturales y sociales exigen la movilización de grandes volúmenes de datos. A la estadística simple ahora la desborda el acceso casi ilimitado a fuentes y recursos de información. Por otro lado, a nivel de las escuelas, cada vez el registro escolar está más informatizado y hace necesario nuestro dominio de los formatos de registro. Por tanto,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 El tratamiento básico de los datos supone cómo agruparlos, o sea, usar los registros, las celdas, las columnas y las filas. Es indispensable saber editar los datos, es decir, saber copiar, cortar o pegar registros y datos. Para el tratamiento y manipulación de los datos es necesario saber aplicar fórmulas y algoritmos, ordenar datos, asignar filtros, realizar consultas o crear reportes.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 también es importante saber elaborar tablas comparativas, es decir, dar formato y presentar cuadros con información. La digitalización del CARDEX y el uso cada vez más frecuente de la estadística escolar como fuente de evaluación exigen un dominio suficiente de los software más comunes como el Excel. Por otro lado, el análisis de diversas fuentes, pruebas PISA, enlace, planea o los resultados del INEGI como el Censo Nacional de Escuelas, exige un grado de dominio suficiente para el manejo de datos. En algunos niveles de la enseñanza, el dominio de ciertas bases de datos, como la del INAGI, por ejemplo, son un recurso indispensable. El uso de la estadística institucional y de las bases de datos oficiales son fuente de la transparencia y de la rendición de cuentas, así como recurso indispensable para una participación informada en la gestión institucional.